a ye. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de e a ye. Stem changing verbs En Spanish en the present tense, stem changing verbs that end in R or er change the stressed e to ye. I understand. Entender. Yo entiendo. Verbos con cambio de raíz. En español, en el tiempo presente, los verbos con cambio de raíz que terminan en ar o er cambian la vocal acentuada de e a ye. I understand. Entender. Yo entiendo. The stem changing verbs involves changing in stems e to ye with all personal pronouns except with nosotros and vosotros. Let's say perder to lose. Yo pierdo. Tú pierdes. Él, ella, usted pierde. But now pay attention to nosotros, nosotras perdemos. Vosotros, vosotras perdéis. Ellos, ellas, ustedes pierden. Los verbos con cambio de raíz involucran un cambio en la e de la raíz por ie en todos los pronombres personales, excepto nosotros y vosotros. Por ejemplo, tengo el verbo perder, to lose. Yo pierdo. Tú pierdes, él, ella, usted pierde. Ahora, prestemos atención a nosotros, nosotras perdemos, vosotros, vosotras perdéis. Que tienen estos dos pronombres, el nosotros y el vosotros tienen una forma regular. Y luego tenemos ellos, ellas, ustedes pierden, que también cambian de la e a la y. Entender, to understand. Yo entiendo, tú entiendes, él, ella, usted entiende. Nosotros, nosotras entendemos, vosotros, vosotras entendéis, ellos, ellas, ustedes entienden. Very important. This group of verbs have a regular form for the personal pronoun nosotros and vosotros. That means the e and ye change do not take place with these subject pronouns. Ahora tengo una lista de verbos irregulares con cambio de raíz de e a ye. 1. apretar. Dos, ascender. 3. Atravesar. 4. Calentar. 5. Cerrar. 6. Comenzar. 7. Confesar. 8. Convertir. 9. Defender. 10. Despertar. 11. Digerir. 12. Divertir. O como verbo reflexivo, divertirse. Veamos este ejemplo. Divertir. To have fun. Yo divierto. Tú diviertes. Él, ella, usted divierte. Nosotros, nosotras divertimos. Vosotros, vosotras divertís. Ellos, ellas, ustedes divierten. El payaso divierte a los niños. Divertirse como verbo reflexivo. Yo me divierto. Tú te diviertes. Él, ella, usted se divierte. Nosotros, nosotras nos divertimos. Vosotros, vosotras, os divertís. Ellos, ellas, ustedes se divierten. Los niños se divierten mucho en el circo. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a Y. El tiempo presente en español